Bueno, el, el, esta propuesta que se llama Lani Diza en, tiene al menos características y toma en cuenta lo anterior que acabo de mencionar. Sus características son la representatividad, ¿no? Ahora sí empezamos con la propuesta, <risa> después de media hora. Eh, las características de esta propuesta es primero, es representativo. ¿Qué quiere decir? Que la palabra que yo escriba, por ejemplo, la más famosa, Nisa, no para los de Islam, porque algún, esa variante de Islam en algunos dicen inda, ¿verdad? Como mazateco, como el ena ah, de esa zona. No sé, ahí tendríamos que platicar si es nisa o inda el origen de esta palabra, pero nisa se ocupa en la gran mayoría de, eh, de, las, de las variantes o lenguas, y a veces dicen nis, a veces dicen nit, a veces dicen nisa. Pero en dizashiza se conserva nisa. Y la representatividad quiere decir, por ejemplo, que si la mayoría de los pueblos y uno o dos dice Nis, como nosotros en Tanets o Tatitlán, y Jukila, o las mujeres dicen Nis, ¿verdad? Con la I central, o la I herida, como le llamamos. Eh, quiere decir que es más viable escribir Nisa que Nis, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando vean mi texto, y yo escribo Nisa, eh, Yagavila, Yae, Camotlán, Yatzona, entre otros lo van a entender muy fácil ¿no? a eso se llama representatividad que, que esos escritos que, que esas palabras y cómo se escriban se reconozcan en todas esta variación aunque sabemos que la variación es, es mínima en algunas y vamos a ver la siguiente que donde incluye los tonos otra característica es la flexibilidad y la flexibilidad en esta propuesta consiste en la flexibilidad de los tonos y la marca de la emisión ahorita les platico un poco eh, esta flexibilidad tiene que ver mucho porque eh, no podemos decir ahora, por ejemplo, que la palabra Nisa tiene tonos medios o tonos altos o tonos bajos. En Camotlán, como les decía, por ejemplo, yo decía Nisa y el, y el señor eh, que es eh, artesano me decía Nisa, ¿verdad? Y en Royaga decía Nisa o, y en otro decía Nisa, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacer un estudio o una especie de techo entre varios representantes de las comunidades para sentarnos a ver si realmente esos tonos son fonológicos en algunos y tienen cambios por ciertas situaciones. Eso eh, tendríamos que trabajarlo, pero cada quien lo puede ir a ir trabajando a, a través de una estrategia que, es, que estoy desarrollando en un manual para poder eh, plasmar esta, esta propuesta. Por ejemplo, no, no es la misma tonía, no es el mismo tono eh, que tiene Nis en Tanetze que Nisa en, en Yae, por ejemplo, o en Yavich, ¿no? Que es distinto. Por eso se llama la flexibilidad tonal. Eh, y ahorita vamos a ver cómo podemos marcar los tonos. Y también la lenición, la lenición quiere decir eh, que en el sistema que vamos a ver más adelante, tiene lenis y fortis, que quiere decir consonantes fuertes y consonantes débiles. A las consonantes débiles se les dice lenis, y a las consonantes fuertes se les dice fortis. ¿no? Y la flexibilidad en la lenición es que he visto, por ejemplo, que en alguna comunidad eh, la lenición a, a veces ocurre en ciertas palabras que en se no ocurre, por ejemplo, eh, Laga, que es hoja, y laaga, ¿verdad? Hay un contraste entre fuerte y débil. Por lo tanto, eh, no sé si en yae, eh, y si en a lo mejor en yagavila, por ejemplo, ¿no? sucede lo mismo, sí. Y, y a la flexibilidad se debe a eso, en que puede, puede que en una comunidad esa lenición no funcione, no contraste con la otra con la misma palabra que en tanetse o en otatitlan. A eso se refiere esta característica de flexibilidad y de representatividad en la representación de los tonos con la propuesta que viene más adelante. Eh, también los criterios eh, que se deben utilizar para usar esta propuesta es usar este alfabeto propuesto, que es el, que, el tema a continuación, y la marcación tonal. Conocer nuestros tonos, eh, sobre todo como lo vamos a referir más adelante. Pero también esta lengua tiene tipos de voz, que vamos a ver también más adelante, y que preguntaban en la sesión pasada con, con Raimundo. Y también la forma de los aspectos y las sugerencias ortográficas y la mor morfología. Y quiero empezar con esto que le llamamos la Jido y shiza, que quiere decir el alma de nuestro shiza, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere? Entender primero que nuestra lengua es una lengua, es distinta al español, muy, muy, muy distinta, porque el español es una lengua acentual y esta lengua es tonal, que es la, la que aparece en la parte izquierda de su pantalla. Dice y ¿verdad? No es Ditsarukuachi, Ditsanakuachi, es distinto. Cambia por la, por la razón, la vibrante simple. ¿Qué quiere decir que es una lengua tonal? Tiene tonos, la principal característica de esta lengua es que tiene tonos y los tonos hacen cambios de significado. Los tonos también mueven, eh, se mueven eh, cuando hay una frase y también lo que los lingüistas llaman sanditonal y también puede cambiar la entonación. Hola Nelson, sí. nada más, un comentario, eh, el compañero Armando de Roteo dice que en YAE, en cuanto a ese par de palabras de la lenis es añadir una B como blaga o contralaga, plaga con B. Uh -huh. Ah sí, eh, también en, en TANET se pasa lo mismo, pero creo que son uh, acepciones distintas de la palabra. Ah, por ejemplo, cuando, la, cuando van a cortar hojas para los tamales, dicen, ¡Ah, chú, quiero lena, como su so blaga! ¿Verdad? Ese sí tiene blaga, ¿no? Y otra cosa es que sea laga, que sea ancho. Ajá. ¿Ok? bueno sí, gracias. Eh, igual y, perdón. Muy bien. Entonces, si hablamos de una lengua tonal, eh, eh, quiere decir que en, el, en mi viaje en el rincón, ya como profesión, bueno, como lingüista, ¿verdad? En mi viaje en el rincón, pues encontré que había al menos una combinación de nueve tonos. ¿Qué quiere decir? Que tienen al menos tres tonos de nivel, los que pueden ver ahí, alto, medio y bajo, y tiene tonos de contorno, que son ascendentes y descendentes, ¿no? Eh, esto, esto quiere decir que, por ejemplo, Tanetse no tiene los nueve tonos, ¿no? Si al caso tiene dos tonos, tres tonos de nivel y alguno u otro que de contrasta como ascendente y descendente, ¿no? No sé, unos tres tonos de nivel y dos contrastes son cinco. No puede tener los nueve. ¿sí? No se vayan a asustar. Estos tonos más bien están distribuidos. Cada comunidad puede llegar a variar si ¿sí? que tenga tono, puede que tenga como nivel un tono alto o como nivel un tono de contorno ascendente, como en el ismo, de, de, de, de, como el Dijazá, ¿no? Perdón. Y también esta lengua es una lengua aspectual, que quiere decir que las acciones en esta lengua no se marcan igual, por ejemplo, que en español, pasado, presente y futuro, ¿verdad? No existe eso en esta lengua, existe más bien una forma aspectual en la cual las acciones se van desarrollando, indican el estado que lleva esa actividad. Por eso esta lengua tiene aspectos como, para los que son hablantes de Dijachida, Completivo, a veces se marca, la mayoría se marca con gu, que lleva a, a inicio de palabra, por ejemplo, ¿verdad? gdo Comí, ya comí, ya pasó. Y luego tenemos también el habitual. En algunas conservan la vibrante o la R más vocal, tri a veces. ¿no? Eh, en las comunidades que he mencionado, como Tatitlán, Tanetze, Joquila, entre otros, perdemos esa vocal, por eso suena como vibrante fuerte, por ejemplo, r ¿verdad? Por ejemplo, rza, pero por ejemplo, yae, y otros dicen rza, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahorita el sistema fonológico de esta lengua. Otro aspecto es el progresivo, que quiere decir que esta actividad se está haciendo, no se termina, está en, el, está en curso, decimos. Por ejemplo, se marca también con ri, y algunos lo perdemos perdemos esa vocal, el habitual es algo que tú haces ¿no? continuamente. Te bañas, raza, rowa. Y el progresivo es que esa actividad se está llevando a cabo. Ruadiza, Natika, ¿verdad? Estoy hablando. Y si se dieron cuenta, ruadiza eh, tiene esa R, pero no tiene la I ¿sí? en esta palabra. Y también tenemos un aspecto que se llama potencial, que quiere decir que, puede, que va a ocurrir lo que traducen algunos como futuro. Por ejemplo, gowa. Es que sí voy a comer. O uh, algunos usan y, algunas palabras que se clasifican en de, de acuerdo a las comunidades. Algunos usan y y otros usan co, por ejemplo. El estativo es un aspecto, por ejemplo, en, en, en, que, en que la acción, por ejemplo, está ahí, puesta. Por ejemplo, nate, ¿verdad? Ahorita. Y algo que yo he llamado probabilístico, que se marca con wa. ¿Qué quiere decir? Que no es, no es algo que se dé por hecho. Por ejemplo, dicen, ¿verdad? Vas a ir a la leña, ese guá marca una probabilidad, no dice que lo va a hacer. Es muy distinto, es que eh, en algunos, esta guá sí es un potencial. Hay que clasificar esos verbos. Por ejemplo, siga, ¿verdad? Afirman, tira o guáiga, pero si se dieron cuenta ya cambia el tono. Y si es, Guaija, gua, wa, verdad? Guaija, gua. Wa. Entonces, por eso les digo que esta lengua es tonal y tiene estos cambios y hay que entender los tonos de cada de cada comunidad. Bueno, aparte de esto, de que tiene tonos, es aspectual. También, eh, no en todo se pluraliza esta lengua. Podemos decirle que no tiene plurales. En algunos casos uh, sí, eh, pero son muy escasos. Entonces que quiere decir que en vez de, de los plurales eh, usan cuantificadores, por ejemplo, o identificadores que vienen como al final, tzka, ¿no? Rou, tzka, la intensificación, estoy comiendo muchísimo, ¿no? Entonces, eh, eh, esta lengua, por ejemplo, si yo digo yag, ¿verdad? O yaga, árbol, eh, tengo que dar un contexto al, al, al que me está oyendo para que sepa si es un árbol o muchos árboles. Esta lengua, eh, por ejemplo, eh, no tiene estas casos Y tampoco, perdón, no tiene esas marcas, por ejemplo, de plural como la S o la N en español, por mencionar algún ejemplo. Y también esta lengua tiene contrastes pares entre consonantes. ¿Qué quiere decir nuestras consonantes? Nuestras, las tiene son fortis y lenis, de las cuales ya les mencioné, y vamos a ver más adelante en la siguiente filmina. Eh, también tiene grupos consonánticos complejos, ¿no? ¿Qué quiere decir que. Hay a veces dos o tres consonantes a inicio de palabra, como Shkleru, o en el caso de Tanetz, es es Zroa, en otros dirían Zroa, otros dirían, dirían Zroa, ¿no? Y también tienen tipos de voz, hay tipos de voz modales y no modales, y dentro de estas uh, voces modales eh, son las seis vocales que ya también refería Rayo hace ocho días, eh, que comparten también con, con el español, excepto la I central, la U, uh, eh, y que tiene algunas variaciones, por ejemplo, en otras comunidades. Las laringias, que son, o no, oh, perdón, las vocales no modales, que ustedes pueden ver a su derecha, esa, esta, este esquema muestra, por ejemplo, en las laringias tiene vocales cortadas y rearticuladas, y en medio hay una que se llama laringizada. Eh, esta lengua, estas laringizaciones pasan más, por ejemplo, en las comunidades del centro, que son las que ya he referido. ¿Y dónde pasa esto, la laringizada, cuando hay, cuando están las, la, los pronombres personales pegados, por ejemplo, al sustantivo? Por ejemplo, mi mano, eh, nosotros decimos na, ¿verdad? Na, hay una especie de, si ustedes se tocan aquí, hay una especie de laringización muy débil, por eso uh, yo digo que es una laringización débil cuando decimos na, no, o na, vi, ¿verdad? Cuando hay ese li, li, en lingüística le llaman linde morfológico, cuando hay ese na, mano, más vi, eh, hay ese sonidito, na, bi, na, ¿verdad? En algunos, creo que la vez pasada escuché a Rayo, eh, es, no sé si alguna de esas palabras, que es propio de Yagavila, como na, o shna'a, ¿verdad? Mi mamá, algo sí. así. Ajá, sí. Sna mi, mi mamá. Sí, shna'a. O na'a, mi, mi mano. Ajá, si se dan cuenta, es, un, es más fuerte que cuando yo digo shna'a, ¿verdad? Porque estas comunidades del centro a lo mejor están, en, en, están um, para no decirle perdiendo, le, se, se le dicen innovaciones o evolucionan de alguna manera. Bueno, estas son las características perdón, de propias de la lengua, por eso le, le puse el título la Jido y la Hay que entender que nuestra lengua es distinta. Al español, porque para evitar ciertos prejuicios lingüísticos. Entonces. Este es el corazón y más los que vamos a ver adelante. Eh, en, en esta propuesta, una vez que visité esta región, elicité ocho comunidades que ustedes vieron al principio en el rincón y de todos ellos me dan estos fonemas, los que están a la izquierda. Fonemas se llaman a estos eh, símbolos, pero sobre todo sonidos que tienen valor en la lengua, ¿verdad? Que quiere decir que sí sirven y contrastan y hacen diferencia de significado. Y a, del lado derecho de esa misma tabla están los grafemas, ¿qué quiere decir grafemas o grafías correspondientes a cada una? Y como ustedes pueden ver, uh, a un servidor no se le ocurrió este, estas grafías solo por el hecho de ponerlas, ¿verdad? O por, uh, o por molestar a alguien y dejar de usar lo que hace, por un sistema, uh, al, por un alfabeto más sistemático, al cual una vez hecho esta tabla, bueno, estos son los fonemas de dijashita, si se dan cuenta, están entre barras, entre diagonales, existen realmente. Por ejemplo, eh, las que no existen son la fricativa, la F, bueno, vamos a hablar eh, eh, de F, de V, de n, de H, y de la R, la vibrante múltiple, le llamamos en lingüística. No existen esas en Nidashida. Ah, por eso, en un principio que, en que su servidor empezó a escribir con el alfabeto de, eh, trabajó, que trabajó la coordinadora, eh, en algún momento Mario Molina, eh, el lingüista Javier Castellanos y otros, ¿no? eh, me encontré a Mario antes de que él falleciera en la Ciudad de México y le pregunté si pues, podíamos retomar este tema, no porque han logrado avances como quitar la Q y la C para el sonido K, entre otros. Avances significativos en esto. Decía, es que no se ve reflejado, por ejemplo, las otras variantes. Hay que ver si realmente necesitamos evaluarlo. Y pues bueno, ya no pudimos hacerlo porque lamentablemente se nos fue Mario y, y bueno, pues nos dejó un legado cultural, eh, lingüístico, literario muy importante. ¿no? Lean las obras de Mario, están excelentes. Y también la de Javier Castellanos, ¿cómo se llama? Guzio, o el hijo de Guzio. Entonces, bueno, teniendo a estos fonemas de la lengua, esto es dizashiza, este es el sistema interno, el corazón de la lengua, ¿verdad? Entonces, hay unas que sin problemas se empata con el español, el problema de las variantes de zapoteco, de dizashiza, o como quieran llamarle, de valles y otros, siempre van a estar en las fricativas o africadas que están aquí, ¿verdad? En estas, la ya, ja, cha, ya, ja, que es la ovular, sa, za za. La vez pasada le preguntaban a mi, a mi compañero Raimundo sobre la diferencia entre TS y DS. ¿no? Eh, la respuesta es que es, es un fonema de la lengua, solo que para escribirla se necesita usar dos grafías. ¿no? Pero este es un solo fonema, es un fonema con secuencias fonéticas Ortis y Lenis, ¿verdad? Que quiere decir que la Z en sillas sí suena en español, solo en algunos casos, como en la palabra mismo, esa de en medio es mismo, suena como z, en Didashida como z, z, entre otros. Y contrasta con la C. Eh, en dado caso, por ejemplo, recuperé de la propuesta de Mario la marca de la emisión, que son estas, porque el Didashida, como bien les decía, tiene un inventario fuerte y débil. Hay consonantes fuertes y débiles, no hay de otra. En algunos... Uh, lingüistas lo clasifican como sonora y sorda, ¿no? Pero es más viable clasificarlo por fortis y lenis. ¿Qué quiere decir? Por eso cuando me di cuenta, porque escribía con RH, pero después me di cuenta de que era, esa RH era porque nosotros perdimos esa vocal I al inicio en, en el aspecto habitual o progresivo que teníamos. Por eso suena R a veces, ¿no? O, o no suena como R. Y hay muchas palabras en nuestro sistema. Quiere decir que en Dishitza no existe ese sonido como tal, ese, son, ese fonema como tal. Existe esta lenis o débil que es ra. ¿no? Y de estas, la m, por ejemplo, es la que tiene menos palabras. Solo la encontré si acaso en dos, por ejemplo, en tecolote, que es gudam. Eh, solo en royaga mm, me dijeron bericoco, ¿verdad? Porque le hacen así. <risa> Es, imitan el sonido del animalitos, le dan por nombre. Y, pero la mayoría me dijo Gudam, o Gudam o Gudama, ¿verdad? Y ahí está esa M, y solo en ese caso y en otras situaciones aparece esta M. Nunca va a aparecer al principio de palabra. Por ejemplo, nosotros decimos ma, pero ma es un término o una palabra de uso, de, es universal. En todos los niños al principio empiezan usando las, las, las consonantes de Uh, cercas, las que son, se articulan en los labios por eso más decimos en, Espa en, en español o zapotequizado o diversidadizado no sé cómo sería eh, por eso tenemos esta y también tenemos la P que nunca va a aparecer a principio a no ser de que sea préstamo verdad por ejemplo panit o pan eh, de pan es con el que se amarra uno la cintura o panit que es el pañuelo pero es un préstamo entonces, quiere decir que cuando está en esa posición, es muy eh, eh, no, es un préstamo de, de alguna otra lengua. Lo mismo pasa, la P, esta que ven aquí, y la KW, nosotros lo conocemos como calabializada. Esta letra es como el, el, el consentido, porque solo en Dizashita tiene ocho palabras. no Ocho palabras, ahorita se las voy a mostrar cuáles son. Por eso se conservan, hasta que se pierdan esos. No es una secuencia de K más U, sino es qua En el caso de quan de Kelite o CUANA, dicen algunos. Entonces, eh, la P y esta Kua son se le llaman defectivos. que quiere decir? Que aparecen... Eh, por ejemplo, la QA siempre va a aparecer a inicio de palabra. Y la P siempre va a aparecer entre vocales o al final de palabra cuando la variante está perdiendo la vocal. Por ejemplo, nosotros decimos tap, ¿verdad? Tap. Y escribimos tapa, porque todos conocen tap, como cuatro, tapa. ¿no? Entonces, eh, en estas innovaciones aparecen al final, pero solo en estos casos cuando se pierde una vocal. Por eso se le llaman eh, consonantes defectivos. De y de ahí, como ustedes pueden ver, este alfabeto, ya que estaba, porque tenía otras propuestas antes, entonces... Lo que hice fue tomar un artículo del doctor Francisco Arellanes del Instituto de Investigaciones Filológicas. Él escribió un artículo que se llama Criterios en la elaboración del alfabeto y lo utilizó para San Pablo Huila. Y estos criterios, eh, el doctor Arellanes trabaja dos criterios, los lingüísticos y los tipográficos. Y yo le agregué uno que es ideológico. Bueno, no sé si sea la palabra correcta. Pero criterios lingüísticos se refiere a que, por ejemplo, el fonema P solo va a tener una representación de P. ¿no? Un fonema va a, ter, va a ser de uno a uno. ¿sí? Por ejemplo, eh, lo cosa que pasa por, en español, que tiene la, para K, tiene tres grafemas, ¿no? la K, la C y la Q. Uh, aunque esas, esas grafías representan algo histórico en la lengua. No es, que no, uh, no es que no la pertenezca. En algún momento de la historia tenían la K y la otra que era K más cercana. Bueno, entonces, sometí a esta propuesta, la primera que yo hice, dije, bueno, voy a jugar con estas propuestas. Las sometí a estos criterios y pues bueno, algunas salieron votando porque dicen, bueno, voy a privilegiar el criterio lingüístico sobre el tipográfico o el tipográfico sobre el lingüístico. ¿Qué quiere decir? El tipográfico es que yo pueda escribirlo en computadora, si tengo XH, pues sí lo tengo fácilmente. Ahí la única controversia era con la i central, pero las computadoras los puedes adaptar y muchos teléfonos con sistema Android o, o, o, o iOS, como se le llama el de Mac, eh, si le aprietas la teclita y ella salen. O en dado caso voy a explicar más adelante cómo hacer para que... Ustedes han visto que a veces escribo Winnie con esta I, eh, tachadita, que la llamamos I central, y a veces escribo la I, porque comúnmente esa es una, la I central es una evolución de I. Ahorita les voy a mostrar esos ejemplos. Ahora, ¿por qué es Aquí está I central y no la, la E. Vamos a ver, porque como les digo, esta es una lengua tonal y va a necesitar que marquemos los tonos. ¿no? Van a ser necesarios. Y con la E, con el, los dos puntitos o diéresis encima, ya no te va a permitir ponerles el tono. Por eso se eligieron por términos, eh, no, por términos más funcionales. Entonces, hay criterios lingüísticos que me dicen, bueno, el fonema y el grafema. ¿Qué quiere decir? El fonema y su grafía, o su letra, como, como quieran llamarle. Luego tenemos los criterios tipográficos. ¿Todas estas las puedo escribir en una computadora? Sí. ¿En un teléfono? Sí. ¿En una tablet? Sí. ¿En la internet? Sí. Ok. Dices, bueno, lo único que existe es en la I. Y siempre va a haber situaciones. Por ejemplo, el piecacó, que es una lengua que exónimamente le llamamos tlahuica. El piecaco tiene, eh, o piecacó es tiene eh, estas estachadas, que es una, es diferente a la en normal. Bueno, vamos a seguirle. El, el criterio ideológico quiere decir, por ejemplo, que esta ya, está ya que está aquí, en al menos cuatro lenguas otomangues, de las que mencioné, en, en México las lenguas otomangues son las lenguas tonales, y al menos, por ejemplo, el MEPA, el Diyazá, que es la del Istmo, y probablemente alguna una variante de, de Tunzavi entre otras, el MEPA es el que falsamente llaman Tlapaneco, entre otros Usan esto, eso se llama el criterio O criterio histórico también, eh, es criterio lógico e histórico que se, está, que, se ha, que se ha utilizado Pero entonces si tienes una, un fonema uh, Lenis Tiene que tener su contraparte Fortis Por eso está la Cha Si tú juntas la T y la Cha Cha suena Cha entonces, no necesito usar la CH porque en, en mi Dizashiza no tengo eh, esa uvular esa sorda, ¿no? que es la H, que representa la H, y tampoco uso C para k. Perdón, uso C para representar o eh, en algunos contextos usar o, el sonido K, que es este. En dado caso, es lo que lograron, por ejemplo, Molina en, en, esa, eh, en esa propuesta de escritura alfabética que solo quitaron todo lo demás y dejaron K es para K, la G es que la ¿no? En donde todavía vemos esa conservación es en, en Dijazá, que es en la delismo, usan reglas como de ga y como la español. Eh, y solo podemos ver la emisión en las que no había forma, ¿verdad? ¿Cómo voy a buscar una L u otra que diga que esta es Fortis y otra es Lenis? Algunas tradiciones de algunos lingüistas es marcar la L, eh la L lenis como una sola y doble L como, como la, Lene, eh, la fortis, y eso va a llegar a confundir dentro del sistema. Por eso, bueno, me voy a brincar y podemos tocar más adelante este punto de, de cómo. ese alfabeto se sometió a este criterio de decir, bueno, sí, no, lingüísticamente sí es viable, sí, sí, tipográficamente sí es viable, sí es viable, ideológicamente no. Por lo tanto, eh, los fonemas que no existen en esta lengua son... F, V, N H y R, la RA. qué quiere decir que si yo lo uso es porque estoy tomando un préstamo o la palabra es un préstamo del español o de alguna otra lengua, ya sea Ayuj, ya sea Hujmi o Ena o de alguna variante de la lengua Umbiayaz, en el caso del dijaza cercana a ellos. ¿no? Muy bien. Bueno, ya que teníamos este sistema, se clasificó en el, en el Fortis y Lenis. Como ustedes pueden ver, la P y la B... Pues tiene su contraparte. Fortis y Lenis, la T y D, lo mismo. La K y la G, las que son velares, también. Esta, como les, decía, es, como les decía, es histórica, por eso la conservo, pero no tiene una contraparte y no es necesario. Ahora, si nos vamos en esta línea que se llama fricadas, la Cha y la Ya, tenemos eh, su contraparte, que es, perdón, la Tsa y la TSA. Tiene su uh, contraparte que es Fortis Lenis, cha y ya, ¿verdad? Y ahí es donde radica la, la, la principal uh, um, discusión para la, las grafías de estas lenguas. Y luego tenemos estas uh, que se llaman fricativas, la S y la z, ¿verdad? La S no suena y si se tocan aquí con la z, z sí si, si vibra, ¿verdad? Porque las cuerdas vocales, vocálicas vibran. Lo mismo pasa con cha. Y, ya, ya. y tenemos eh, las nasales, como M les decía, no tiene una contraparte lenis porque tampoco la palabra es productiva, eh, la letra o la grafía es muy productiva en la lengua, no lo es, no lo van a usar mucho. Y la N y la ñ escrito con este simbolito como cuernito quiere decir N fuerte y N débil. Lo mismo pasa con la L fuerte y la N débil, son las que no tienen cómo marcarles esa lenición, esa debilidad. Por eso recupero la propuesta de Mario y poner NH y LH. Solo estas hacen la distinción. Y la H no es una, un fonema, es solamente un auxiliar visual para decir que la L que estoy marcando con H es débil y la N que estoy marcando con H es débil, en contraparte con la N solita. Y tenemos la vibrante, que, que solo esta es la que existe en el sistema Dijashita, y la, lo que le llamamos aproximantes, que son entre consonantes y vocales, que es la WA y la, y, la, y la yot en este caso suena como Y, ¿verdad? Y, us, y usamos la Y como se hacía en adelante. Entonces, a la, a la derecha ustedes pueden ver un cuadrito, ¿verdad? Si ustedes pusieran ahí la boca, la I es donde están los labios y la A es la, esta parte media, y la O y la U, esa es la parte de atrás. Por eso, cuando nosotros pronunciamos I, la lengua se levanta. I, perdón, la I, el, el, el aire, sale en esa parte de arriba. Y cuando bajamos la lengua total y hacemos un huequito, es un A, ¿verdad? A, luego E, luego I, luego O y luego U, ¿verdad? Entonces, este es el... el, el, el, el Sistema de, de, de vocales en Dizashiza, tenemos I, E, A, la U, que es la I central, muy característica de esta lengua y variantes uh, de, de valles y sierra sur. Y tenemos también la O y la U. En Ya, e, en tanetse y Yaviche, probablemente yatzona y ninguna especie de E, ¿verdad? Por ejemplo, en mariposa, decimos B, no decimos B, sino decimos B. Pero... Al hacer el análisis, incluso Martina Schrader, que ya mencionaba a Raimundo, eh, la doctora eh, hacía descubría también que había un alófono, ¿qué quiere decir? Algo que sale de esto, que se parece a esta vocal, pero está en este sitio. Es como una, es como un tres, pero al revés en lingüística y es una e, ¿no? Como bueno, una b, mariposa, a ah, vela dicen algunos, ¿verdad? Vela. Pero esa e Todavía no es un fonema, se le llama alófono. Entonces, estas son las vocales de Dizashita que también nos presentó Raimundo hace ocho días. Eh, salvo la diferencia es que se marca con esta I porque esta I puede aportar tonos. Eh, bueno, en la grafía que vamos a ver más adelante como el alfabeto. Y tenemos este tipo de voz que son las vocales modales, la A, E, I, O, U y U. Y tenemos las vocales cortadas, A, E, I, O, Uh, por ejemplo, carbón, dices bo, ¿verdad? Uh, algunos, eh, para liendre es b y se usa esta, ¿verdad? Para carbón es esta, bo. Por ejemplo, guy se usa este, ¿verdad? Gi, y para pared se usarían las rearticuladas que son como a, a, e, e, i, i, o, o, u. Por ejemplo, pared decimos nosotros z, uh, ¿verdad? Y usaríamos solo la z y esta. Y sería z, uh. Eh, lo vamos a ver más adelante. Entonces, eh, bueno, después de dos años de investigación, está aquí el, eh, o más años de investigación, está el alfabeto. Le quité ahí, decía, alfabeto de la lengua zapoteca, porque no me gusta usar zapoteco, uso más dizashiza, ¿verdad? Queremos eh, posicionar la lengua dizashiza, así como los, no sé, dizashiza. Eh, entiendo que es muy complicado, porque hay mucha gente que conoce más como Zapoteco de Rincón, o Zapoteco del Istmo, Zapoteco del Valle, ¿no? Más que si le dices Dishke, o Diyaza, o Dizashiza. Pero es nuestro papel el que realmente sea reconocido el nombre de nuestra lengua y cómo es eh, ese, esa lengua que nosotros hablamos. Entonces, este alfabeto contiene 24 consonantes, de las cuales 6 son vocales, como las que ya vimos, y tiene su, eh, sus vocales no modales, que tienen estos rasgos que va, va a existir en la lengua, por la laringización eh, fuerte y, el, y las vocales modales normales. Y tiene una glotal hasta el final, si ustedes pueden ver. Eh, esto solamente este no es un onema como tal, es un auxiliar que tiene valor, por ejemplo, con las vocales uh, no modales. Y como pueden no, ver... Son... Sí. Sí, pero una, una, una pregunta aquí de, de Nestalí. Nos Ajá. dice, ¿podría explicar nuevamente el caso de la E y su alopono, por favor? En Santiago la Lopa también lo usamos. Ah, muy bien, eh, Neftalí. Eh, estas eh, lenguas, por ejemplo, no me acuerdo si en la protoforma, no recuérdame, si en la protoforma de mariposa está esa, esa vocal, pero son evoluciones de la lengua, por ejemplo, eh, cada hablante o cada región los hablantes eh, a través de la transmisión intergeneracional pues se aprende estas formas de habla por lo tanto por ejemplo esa e es modal porque sí es un fonema la otra e que es semiabierta la e no es todavía un fonema como tal es solamente una variación de esa e incluso no me acuerdo si también creo que es uh, Martina Schrader usa esa I central, en vez de una I o una E, usa una O con diéresis o algo así, no me acuerdo bien, ¿no? Porque ella pensaba que era una, una variación de esa I central que es como uh, un poquito más abajo, ¿no? Como, no es E, uh, sino A, uh, ¿no? Por eso puso una O y dos, uh, y dos puntos la diéresis. Eh, Neftali, la diferencia es que la E abierta, uh, la E, todavía no es un fonema, Mientras que la E sí es un fonema. ¿Qué quiere decir? Que sí cambia de significado si pones tú, por ejemplo, una E de B. Si pones B y dice mariposa, si pones una E normal, E, tendría que significar otra cosa. Eso es, es como distinguimos un fonema de otro. Eso quiere decir que en algún momento, o esta E se vuelve un fonema... O se adapta a la primera, o evoluciona, no sé, por ejemplo, o se vuelve más baja eh, a una A, ¿verdad? Eh, como pasa, por ejemplo, en el caso de Teotitlán, que es una lengua que habla mi amigo Seferino, que como es como, mbak, mbak, ¿verdad? Algo así, perro le dicen mbak, o algo así, ¿no? O si anda ahí por, si anda por ahí Seferino. Entonces, eh, Neftalí, es la diferencia, la E abierta todavía no es un fonema, mientras que la E sí es un fonema, ¿qué quiere decir? que eh, cuando escuches ese sonido los, lo escribas con E, porque no te, no te va a confundir en otras palabras que usan ese. ¿Ok? Bueno. Hay, eh, eh, perdón, Nelson, hay otro comentario, bueno, uh -huh. de, también de Neftalí, Ajá. que dice, eh, hay una manera de representarlo en la escritura, eh, es la pregunta de Neftalí, hay, y hay otra, otro comentario de Hermilo, que ¿De dice, qué, perdón? En, Hermilo. Ajá. En Martina y Robert R, he visto la E con diéresis y la O con diéresis, y en la lopa usamos esos sonidos diferenciados. Ah, muy bien. Eh, puede ser que en la lopa eh, tenga, bueno, sí, contenga estas dos, eh, pero como les decía, hay que ver si realmente eh, esta vocal ya es un fonema, ¿verdad? Eh, como les decía, es la O esa que marca Martina, es un poco distinta, la escuchó un poco distinta, aunque su trabajo, eh, el que yo refiero es el de Yael, que conozco, eh, es que no se dedicó más bien a los, al sistema fonológico de la lengua, sino se dedicó más a la semántica ¿no? de la lengua. Entonces tendríamos que explorar, eh, Hermilo, si, esa, si hay contraste entre una O, una, la O normal como esta, y la o, otra O que dices. Tendrías, por ejemplo, que hacer una lista de palabras que tengan esa o y que tengan las mismas consonantes, por ejemplo, si es bo, ¿verdad? Y si el otro es como a, ¿verdad? Un, poquito, un poco distinto. ¿sí? Y si contrastan esos dos vocales en al menos eh, esas palabras, pues podríamos, se podría considerar que, se, que es un fonema de esta, de, esta, de esta lengua y considerar que la lopa, me dijiste, la sopa está en una frontera de, de variantes, o la eh, de estas lenguas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que termina, está entre Dijashiza y otra, no me recuerdo muy bien en ahorita la ubicación geográfica, eh, yo creo que por eso también está pasando, porque pasa en una variante de la lengua uh, Ñatjo, la lengua Ñatjo es que ustedes conocen como Masagua. ahí por ejemplo muchos creen que ya es otra variante eh, cuando... Una vocal, por ejemplo, solo es una, un alófono de, de, una, de una misma vocal. Entonces, no podemos hablar de una variante distinta cuando los cambios son tan, tan distintos. Digo, en términos netamente lingüísticos se puede decir pues, que sí hay un cambio, pero una variante no solamente implica, al menos para su servidor, no implica solamente el cambio de, estas, uh, de, estas, uh, de estos fonemas, ¿no? Eh, podemos hablar cuando ya los cambios son muy, muy, muy distintos en, en los fonemas, en la marcación morfológica y también la sintáctica. Entonces, eh, esa es la pregunta de Neftalí. No te escuché muy bien, eh, estimado Raimundo. Sí, sí esa so, es la, la pregunta de, de Neftalí y uh -huh. Hermilo, que mencionaba lo de Martina y, el, y Roberto Ern, que es el de el ILB. Y sí. Armando Doroteo escribió... No, bueno, no es una pregunta exactamente, él escribió KW-E, eh, ah, dice que es para mariposa, ah, KW-E sí. y puso entre paréntesis un signo de interrogación. Muy bien, gracias Rayo. Qué bueno que sí. lo mando Armando porque es, es justo decirle que hace 500 años pues nuestros ancestros, no habl, nuestros abuelitos no hablaban igual que ahorita. Por ejemplo, la lista que hizo Fernández de Miranda, o creo que esta es de Kaufman, eh, eh, la que usa Armando, esa KW se volvió una B en todas las, uh, en, casi en todas las variantes de Zapoteco, ¿no? Se volvió P o B o P, pero esa, eh, eh, como es Q, -Q -E de mariposa, esa E entonces es una innovación de estas uh, lenguas, ¿no? Quiere decir que están innovando estas lenguas a través de los años, como les decía, las lenguas evolucionan, las lenguas cambian. Cuando nos damos cuenta que existe ese cambio, cuando realmente ese cambio ya es significativo para la lengua, como en el caso de los fonemas, en el caso de que decía Hermilo sobre la la o con diéresis y la o plena, y también con la e con la e diéresis que usa Martina. Eh, comúnmente se ve que eh, otra cosa que no mencioné en al principio los prejuicios es que siempre a nosotros a los, en este caso, Shiza, ¿verdad?, um, eh, o indígenas, como dicen algunos, uh, nos tratan con, como si no tuviéramos capacidades para poder desarrollar uh, teorías, trabajos de investigación, y por eso en aquel momento se crearon cartillas uh, para la enseñanza, y por ejemplo, luego nos dicen, hagan algo práctico para, eso, para, para que aprendan a escribir su lengua, ¿no? para que aprendan a hacerlo. Y la verdad, a mí la, la, las cosas prácticas, no estoy tan, tan casado con ellos, pues es como decirnos no, dales algo para que, para que ya se pongan a escribir o a hacer algo, ¿no? Y esto pasa porque muchos de nuestros, de nuestros colegas, tanto lingüistas, antropólogos, se dan cuenta que hay una mejor forma uh, de trabajar las lenguas. Y claro, no, no estoy diciendo que los lingüistas o los antropólogos no hagan bien su trabajo, ¿verdad?, eh, yo me formé con ellos, pero también hay que tener un criterio. La cuestión de practic practicidad es solamente política. Es decir, ah, ya tienes el alfabeto práctico, pónganse a escribir. Y cuando se ponen a escribir, pues hay muchas dudas, muchas trabas, porque la lengua es distinta. Lo mismo pasó cuando llegaron los conquistadores a nuestras tierras, no, eh, adaptaron. En 1492, Nebrija había escrito la gramática del español y... Y pues la corona no tenía otra opción que usar esa, esa ese instrumento para poder no solamente eh, evangelizar a, a, a nuestros ancestros, sino también eh, se hicieron eh, lo que le llamaban artes, ¿no? eh, en aquel momento, ahora que nos conocemos como gramáticas, eh, se hicieron esas artes, pero bajo el esquema y las categorías lingüísticas del español vulgar en aquel momento. ¿no? Por eso se describen, y ustedes pueden ver muchos textos eh, que... Eh, que no, no dicen lenguas aspectuales, dicen conjugaciones, pero y lo hacen a, a través de pasado, presente y futuro, ¿verdad? No hablan de aspectos. Y, y hay que reconocer que esas marcas que existen. Ese es otro detalle que eh, amigos especialistas tendrán más información para ello. Sería bueno invitarlos para eso. Entonces, eh, ¿qué quiero decir? Que nosotros podemos desarrollar y tenemos mucho desde nuestra cosmovisión, en la cual esta cua que dice Armando, eh, de, de, de mariposa, se volvió B. Por eso, uh, para los que son maestros y que me están escuchando, uh, todos los animalitos en Dizashiza empiezan con B, ¿verdad? Todas, excepto alguna porque es una, una, un compuesto, por ejemplo, luciérnaga. Eh, no empieza con, Algunos sí empiezan con B en algunas zonas, pero otros ya perdieron esa B. Pero todas, todas, todos los animalitos empiezan con B. Los que hablan Diyashida, pónganse a pensar y escríbanlo y todos van a empezar con B. Eh, esa es una, por ejemplo, una estrategia didáctica para, para que, para que vean por excelencia que el Diyashida tiene por uh, productividad a la, esta letra que es B y entre otras, ¿no? Por ejemplo, la Sha, la Cha y entre otros que son muy, muy, muy productivos en esta lengua. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Um, bueno, les, les prometí estas ocho palabras. Esta es una imagen tomada de mi tesis. Eh, estas palabras se van a escribir con qua, ¿verdad? ¿Por qué conservé esta? Y digo, bueno, mejor ponemos k y se acabó. Y no podemos darle esta... No podemos olvidarnos de estas palabras que siguen conservando estos fonemas. ¿sí? Porque son fonemas en Didashita, Pero solo se escriben para estas, estos verbos, ¿no? Eh, cuando dicen eh, toca un instrumento ahí ponen instrumento ¿verdad? me decían en Royaga. y ahí si se dan cuenta en amontonar tiene una U entre corchetes y es que es, esa U es un aspecto de esa U les decía hace un rato ¿no? U, o U es una acción y también en, escoge, en escoger gritar hierba comestible bueno aquí debió de haber sido quelite ¿verdad? y de sacudir sentar y subir son las que llevan esta, esta grafía ¿no? las conservo porque le tengo un amor y sigue batallando por conservarse en nuestro sistema fonológico y bueno, llegamos también a algo muy importante que le he llamado tonología dizashiza que quiere decir eh, eh, cuál es el sistema tonal de esta lengua como les decía hace un rato, hay nueve pero no todas las comunidades tienen nueve ¿cómo las marcamos? el tono alto con, con este simbolito con la tilde en español se usa para acento ¿verdad? y el tono bajo para el acento grave y el tono medio no se marca porque es el tono natural uh, mis colegas también algunos dicen que no existe un tono medio existe es un tono natural ¿no? o sea lo dan uh, como, como por hecho de que no existe ese tono al menos yo lo quiero recuperar por la siguiente razón en la tablita de arriba ustedes van a ver ahí están uh, Está, ustedes pueden ver que anteriormente el Dizashiza, hace probablemente 500 años, no recuerdo bien, tenía tonos primitivos que eran alto, medio y bajo. Después hubo una pérdida de proceso de estos tonos, al igual que solo se conserva este tono natural. Pero como la lengua, su característica principal es el tono, innova estos tonos, eh, eh, los tonos primitivos de los cuales ahora podemos ver que en Dizashiza, por ejemplo, los contrastes comunes de tonos están en la sílaba tónica, ¿no? por ejemplo, nisa, ¿verdad? Van a estar en nisa o en sa. Donde esté ese primer tono, el segundo va a ser complemento del mismo tono. Por eso hay que verificar en cada comunidad cómo funciona eso. Y esa innovación se llama que cuando ese tono de nivel está en la sílaba tónica, el siguiente tono va a corresponder a esta, ya sea ascendente o descendente, depende del tono de la sílaba tónica. Por ejemplo, eh, en el caso de za, que es eh, grasa, za, ¿verdad? Za, es un tono bajo. Pero, por ejemplo, ahorita, chiquich o chiquich, para blanco, ¿no? Chiquich, chiquich. El primero, que no tenga, tenga un tono medio, un tono natural, chiquich. Baja o sube, baja, ¿verdad? Chiquich o chiquich y el siguiente itch eh, va a tener un tono similar al de la sílaba tónica, y por eso es importante conocer esto, porque no solamente, como les decía, escribir es, eh, tenemos el alfabeto y escriban, ya está el alfabeto práctico y escriban, tenemos que tener también una formación y una conciencia para poder escribir, de nuestra lengua, por supuesto, Él pasa en todas las lenguas del mundo, yo a los 10 años aprendí español, ¿verdad? Aprendí español como muchos de ustedes. A lo mejor algunos más temprano, otros más tarde, otros son bilingües. Eh, tarda uno esos años o más de 6 años en poder aprender unas reglas de esta lengua y después aprender otra. Eh, bueno, en fin, no, no, es, no es solamente de que ya, ya yo soy hablante y puedo escribir. Sí, puedes escribir, pero tienes que, tener en, eh, to tienes que tomar en cuenta el sistema fonológico de tu lengua, los procesos que tiene el momento de escribir, porque en eso te vas a atorar más adelante. Y no les dé miedo atacar al toro blanco, ¿verdad? Como le dicen los escritores. Tanto el toro blanco electrónico como el toro blanco electrónico aquí, como el toro blanco, ¿no? Hay que escribirlo. Y ahí se van a dar cuenta cómo este, este, eh, la lengua, una vez hecha una reflexión, podemos darle con más eh, rapidez a la escritura sin poder saber a... ¿Por qué esto y por qué el otro? Y sin poder eh, tener claramente cómo hacer la escritura de uno y otro. Entonces, cuando hay un tono ascendente, una opción es duplicar esa vocal, por ejemplo, que primera, la primera vocal tenga un tono y la siguiente tenga otra. Eso es en el caso de las, de las comunidades que tengan un tono, de, un tono de nivel ascendente. Por ejemplo, si es de medio a alto va a ser una A, la primera A no va a tener, la segunda A, si sí va a tener un tono alto, esa es una opción, pero si solamente es un uh, alótono, así como existen fonemas que tienen, uh, uh, perdón, uh, uh, alófonos, los tonos también tienen alótonos, que quiere decir que todavía no es un tono como tal, sino es parte de, de, de, esa, de, esa misma, de, de ese mismo tono. No confundir tono con entonación la lengua, porque la lengua de aparte de tener tono, tiene entonación, ¿verdad? Cuando dices, ah, ni va, ¿verdad? Ah, no, no, no, Hay una cierta, hay una cierta, ¿cómo le llaman los, los entonólogos? Um, una curva melódica, ¿no? Que va marcando eso. Pero no solo eso, sino también tienen unos tonos, y a veces esos tonos se van moviendo de acuerdo a la melodía. Eh, entonces, eso es importante conocerlo.